Entrevista a José Luis Marín, autor del informe Tecnología Educativa basada en datos para mejorar el aprendizaje en el aula y en el hogar, enero 2021. ¿Qué retos educativos se abordan en el informe? Pues para este informe hemos elegido cuatro retos relacionados con la tecnología educativa, de los, de los múltiples retos que podríamos haber elegido. Sabemos a lo largo de este año pues, eh, la, tecnología, eh, la tecnología educativa se ha puesto en primer plano porque la educación pues, se ha convertido en una de, de nuestras prioridades, eh, más de lo que era hasta ahora. Eh, hemos elegido cuatro en los cuales los datos y la inteligencia artificial pues, tienen un papel especialmente destacado. El primero es la supervisión no presencial de pruebas de evaluación que Básicamente es la realización de las pruebas de examen eh, en unas circunstancias en las cuales pues, no estás en la misma sala que el, el, el alumno, no está en la misma sala que el supervisor. Eh, eh, otro, el segundo reto es la identificación de los problemas de comportamiento o atención, también derivado de los alumnos, también derivado del hecho de que los profesores eh, en, en educación a distancia, en la, los, los escenarios de educación a distancia, eh, no pueden detectar con, la misma, con las mismas técnicas que empleaban hasta en, en la clase presencial eh, los comportamientos de, de los alumnos, no solo los malos comportamientos, sino desmotivación o, o en otras actitudes ¿no? de, hacia, hacia los compañeros. Eh, el tercer reto es la, eh, la realización de, de programas formativos eh, pues más personalizados y, y más atractivos para los alumnos, aprovechando las ventajas que nos ofrece la, la, la tecnología educativa. Y el cuarto reto es, eh, las, las es la mejora de las, eh, de, del rendimiento de los, de los alumnos en, en los exámenes estandarizados, en aquellos exámenes las pruebas de idiomas, ¿no? que, que puedan ser eh, estándares a nivel mundial, pues la forma en la que los alumnos pues pueden entrenar para conseguir eh, unos mejores resultados en este, en este tipo de pruebas. ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos a superar estos retos? Pues sí, mira, cada, cada uno de los cuatro retos que hemos elegido, pues tienen en común que el, el empleo de técnicas de inteligencia artificial y, y, y de datos, pues para, para, para, para ayudar a, a mejorar la, la, la situación ¿no? en, en estos retos. Eh, yo creo que lo mejor es poner unos ejemplos ¿no? de, cada, de cada uno de ellos. Por En el caso de la supervisión de las pruebas de, de las pruebas de examen, eh, muchos, eh, muchas compañías, muchas soluciones utilizando son pues, técnicas de visión computacional pues, para eh, seguir en pantalla el comportamiento de la persona que está haciendo el examen, para asegurarse de que no tiene comportamientos inapropiados. ¿no? Tengo unos ejemplos, el seguimiento de la mirada, eh, el traqueo ¿no? de la posición de, de los ojos para saber si eh, los alumnos están pues, mirando el material no permitido o, o hacia una persona que no debería estar en la sala donde está haciendo el examen. O, Traquear también o seguir el movimiento de forma automatizada de, la, de los labios de la persona, que lógicamente, pues, si está haciendo un examen escrito, pues tiene que estar en silencio. El movimiento de estos labios, la separación que se produce entre ellos y, y demás. Pues combinado también con, pues, con el seguimiento de la mirada, pues puede dar pistas o puede levantar eh, alertas ¿no? de, de, de anomalías del comportamiento. ¿no? Y pues, por supuesto, pues la detección de personas y objetos que puedan estar en la misma sala de, de la persona que está haciendo el examen y que en estos exámenes, en este tipo de pruebas, pues se pide que estén completamente solos ¿no? en, en una habitación para asegurar la integridad de, de la prueba. En el, en el caso de los para identificar el, los problemas de comportamiento ¿no? o atención de los alumnos en, en, en la clase virtual ¿no? en, la, en la clase en la clase física no es el profesor el que está atento no además de dar la explicación eh, al comportamiento de los alumnos, pero en el formato del aula virtual pues es mucho más complicado al no, no tener esa interacción ¿no? en el mismo espacio físico. Entonces aquí se emplean pues, técnicas, por ejemplo, de procesamiento de lenguaje natural pues para asegurarse de que no se tienen conversaciones inapropiadas ni se intercambian mensajes inapropiados entre entre los alumnos, pero también pues para detectar pues, eh, la motivación y la atención de los alumnos ¿no? a través de eh, bueno, pues, del sentimiento que se puede detectar a través de, bueno, pues, de, de, de los mensajes que se intercambian por, por escrito o, o, o en la propia conversación. ¿no? También se emplean técnicas de visión computacional, por ejemplo, pues para detectar el, el intercambio, pues, por ejemplo, de contenidos inapropiados, ¿no? de imágenes inapropiadas, que se puedan subir a las plataformas o que se puedan emplear pues, para, para usos eh, no adecuados. Eh, a la hora de crear eh, programas eh, formativos personalizados, ¿no? de, de, de aprendizaje asistido por, por ordenador, pues, sean eh, técnicas de, de analítica del discurso, de analítica de la actitud, ¿no? a partir de los datos que recoge, la, recoge la plataforma, o incluso de analítica del aprendizaje social, ¿no? de las interacciones que tienen los alumnos con, con el programa de aprendizaje pues para ir pro, para ir proponiendo pues eh, eh, itinerarios personalizados ¿no? al, al ritmo de aprendizaje de, del propio del propio alumno ¿no? gracias, a, gracias a la tecnología y en, en la mejora del rendimiento de, de los exámenes eh, de, en pruebas de, en pruebas estandarizadas pues eh, la, la posibilidad de, de poder analizar la distribución del, del tiempo ¿no? que se emplea en, en resolver las, las preguntas o las estrategias que que se emplean en la resolución eficiente de ¿no? estas preguntas, que normalmente son exámenes que están eh, muy, muy ajustados en tiempo y el, y el entrenamiento pues, es una parte importante ¿no? de, del éxito en estos exámenes, pues, no, solo, no solo el conocimiento. ¿no? Además de, por supuesto, vos poder identificar eh, los áreas que, en los que el alumno pues, pueda presentar debilidades y los que, los que necesite mejora. ¿En qué fuentes de datos se apoyan las soluciones tecnológicas para hacer frente a estos retos? Bueno. Por supuesto, siempre que hablamos de, de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, pues ¿no? una componente importante o, vamos, o vital ¿no? de, de todas las soluciones pues, son los datos que, que se emplean en los entrenamientos ¿no? de, de todos estos eh, modelos que al final lo que nos permiten es predecir pues, situaciones o, o atributos, ¿no? como hemos visto, pues, que nos ayudan a resolver eh, los distintos problemas. Eh, por ponerte algunos, algunos ejemplos, en, en la mayor parte de estos casos es, es cierto que, muchos de, que, que no existe una gran cantidad de datos abiertos disponibles que, que puedan contribuir a estas soluciones, ya que estos datos pues, son activos muy valiosos ¿no? para las compañías que, eh, que producen estas soluciones y, eh, y realmente pues, no, no son accesibles en, en general. Si bien hay, pues, hay algunos ejemplos que yo creo que, es que son pues, muy interesantes. Es interesante destacarlos y que se pues, emplean pues, en, en investigación. ¿no? Por ejemplo, el, el conjunto de datos Ethnet, que eh, ha sido liberado por una de estas compañías, ¿no? que tiene una solución para, eh, para el entrenamiento de los alumnos en las, en las pruebas estandarizadas de idiomas, como el TOELF, eh, por ejemplo, y que pues, ha publicado pues, un, un conjunto de datos que, como os decía, se llama, se llama EFNET, no sobre el aprendizaje de. Sobre los datos recopilados durante el aprendizaje de, de, de los usuarios de esta plataforma y que permite, eh, ha permitido pues, crear un montón de publicaciones científicas ¿no? basadas en, en esta información. ¿no? Hay otros conjuntos de datos que eh, también... Eh, muy interesantes, ¿no? como el conocido pues, conjunto de datos COCO, ¿no? de, que se emplea en el entrenamiento de soluciones de, de inteligencia artificial para el reconocimiento de, de objetos, eh, segmentación de objetos y demás a, a gran escala, y que es, por, por ejemplo, un conjunto de datos que está patrocinado por compañías como, como Facebook o, o Microsoft, ¿no? que ponen recursos para que este dataset se mantenga de forma, eh, que esté disponible ¿no? para la comunidad. ¿Crees que la tecnología llegará a sustituir a los docentes? Bueno, esta, esta es una pregunta siempre arriesgada ¿no? de, de predecir, porque siempre que predecimos, pues, eh, lo normal es que tengamos un porcentaje de error, ¿no? igual que los algoritmos de los que estamos, de los que estamos hablando ¿no? en, toda la, en toda la entrevista. Pero yo francamente no creo, igual que en otras muchas áreas, que la inteligencia artificial, al menos en el corto plazo, pues, eh, pueda sustituir en, en este caso a los profesores, no, igual que en otras muchas áreas. Eh, sin embargo, lo que sí es son, son herramientas eh, tremendamente valiosas para aumentar las capacidades de los profesores y permitirles eh, dar una enseñanza de mucho mayor mucho de mucho mayor calidad eh, por ejemplo por el poder estar mucho más personalizada al alumno una ¿no? de las soluciones de las que hemos eh, hablado pues permiten generar itinerarios de aprendizaje completamente personalizados pues que lógicamente no serían posibles si tuviésemos que emplear un profesor ¿no? para cada para cada alumno en cambio, de esta manera, pues la tecnología lo que puede aumentar es estas capacidades, como decía, de, de los profesores, para que esa combinación entre la tecnología y, y, y el buen docente eh, pues, pues genere mejores resultados. ¿no? Realmente, yo lo que creo es que la, eh, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, lo que, lo, que va con, lo que contribuye mucho es a… a a que podamos aprovechar mucho mejor a, a los docentes y que los buenos sean mejores mejor docentes. Mejores docentes